Hola, hola. Antes de empezar a profundizar con The Parts of Speech, las partes de oración que vimos la semana pasada, las partes de la oración, perdón, que vimos la semana pasada, vamos a empezar con Basic Conversation, Basic English, English Conversation, Words and Sentences. Vamos a empezar con oraciones y palabras básicas. Lo haré despacio porque ya me dijeron que hablo muy rápido y así no pueden practicar. Sorry, empezamos. Hi, hola, hello, hola. ¿Cómo estás? How are you? How are you? ¿Cómo te sientes? How are you feeling? How are you feeling? ¿Cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? What is your name? What is your name? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? O oh, what are you doing? ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? What do you want to eat? ¿Qué estás viendo en la tele? What are you watching on TV? What are you watching on TV? Ahora, now, respondamos todas las preguntas. Let's answer all the questions. ¿Qué, cómo estoy yo? You are asking, how am I doing? Well, I am doing fine. Yo estoy bien. What is my name? ¿Cuál es mi nombre? My name is Mónica Isabel del Rosario. Yes, three names. What am I doing? I am recording a video. ¿Qué estoy haciendo? Estoy grabando un video. What am I doing? I am recording a video, I want to eat french fries, mm. quiero comer papas fritas, mm. what do you want to eat, what do you want to eat, I am watching the news, what are you watching, yo estoy viendo las noticias y tú qué estás viendo, ok este es el primer video sobre basic conversation, les pido que por favor lo vean otra vez y practiquen, por eso lo, no lo hice muy largo, para que practiquen y practiquen y practiquen. Y en el siguiente video veremos más oraciones, más palabras. Y por último, les pido que se suscriban a mi canal. I ask you to subscribe to my channel y que me sigan en redes sociales como Moniflix en Facebook y como Moniflix F en Instagram. Adiós.